En este video, vamos a ver cómo podríamos, desde un programa como Photoshop, asignar un perfil a un archivo o convertir el perfil del archivo en otro perfil. Para eso, desde edición, lo primero que vamos a hacer es realizar algunos cambios en, estas, en esta opción de ajuste de color. Vamos a pedirle al programa que nos muestre más opciones. Y en espacio de trabajo, vamos a configurar para RGB Adobe RGB. Y acá, en normas de gestión de color, nos vamos a cerciorar que estos tres casilleros estén tildados para que justamente, como vimos en el video anterior, nos pregunte qué queremos hacer, si hubieran diferencias de perfil o faltaran perfiles en el archivo que estamos abriendo. Vamos a dar OK, vamos a aceptar y vamos a abrir nuestro archivo, tinteros con perfiles RGB, que si no lo han descargado, lo pueden hacer desde el blog de TGD2. Este es el cuadro de diálogo que recién mencionábamos, porque el programa está detectando que el archivo tiene incrustado un perfil distinto del que está configurado en el espacio de trabajo de Photoshop. En este caso le vamos a decir que use el perfil incrustado del archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar, para poder eh, ver qué sucede con el color en el archivo y los códigos del eh, color, vamos a ver, vamos a tomar unas muestras con esta herramienta gotero. En la segunda opción, al desplegar esta herramienta, vamos a elegir herramienta muestra de color. Y la muestra la vamos a tomar haciendo clic con la tecla, apretando la tecla, perdón, de mayúscula o shift, y haciendo clic con el gotero, se abre esta ventana de información donde nos indica que para el punto 1, tenemos esta codificación RGB, la vamos a anotar, vamos a ver, vamos a anotar 87 para rojo, 37 para verde y 122 para azul. Esto porque vamos a luego a comparar y ver qué sucede con el código más adelante, con el código de color. Podemos tomar una segunda muestra y entonces acá nos dice que para este punto 2 corresponde esta codificación RGB. Ahora sí vamos a ir a asignar perfil y estas son las opciones de perfil para asignar que nos ofrece el programa. Podemos probar con alguna, fíjense yo elegí este perfil color match RGB, el color cambia y la codificación sin embargo se mantiene constante para ambos puntos de referencia que tomamos. Podemos hacer otra prueba también es un cambio notorio de aspecto de color, pero la codificación se mantiene exactamente igual. Bien, vamos a cancelar porque queremos hacer una prueba con convertir. Vamos a ir de vuelta a edición y elegimos convertir en perfil. Y en este caso, fíjense que nos ofrece para convertir a perfil RGB, es decir, convertir de un perfil rgb a otro perfil rgb por ejemplo elegimos el que recién habíamos eh, seleccionado al asignar perfil vamos a elegirlo y fíjense qué pasó con nuestra codificación rgb del punto 1 habíamos dicho que teníamos 87 para rojo 37 para azul eh, perdón 37 para verde y 122 para azul eh, Cambió la codificación de este punto y de este punto también. Vamos a elegir otra opción de eh, RGB, por ejemplo este, y vuelve a cambiar las codificaciones. El color puede cambiar, ha cambiado no tanto, pero la codificación sí cambia eh, totalmente en ambos puntos. Ahora vamos a ver qué sucede si hacemos la conversión del perfil RGB que tenía nuestro archivo incrustado a un perfil CMYK. Fíjense, vamos a elegir este CodedFogra27 y necesariamente cambia el código porque estamos pasando justamente de un perfil RGB a un perfil CMYK. El programa acá nos avisa que el perfil ha cambiado a esta el, perdón, el punto, el color, la codificación del color de este píxel ha cambiado a estos valores MK y a estos valores del punto 2 que teníamos acá. Entonces, en esta ventana el programa nos ofrece el perfil que vamos a seleccionar, el motor de color con el que vamos a trabajar y los propósitos para hacer la conversión de color. Nos ofrece la, el propósito perceptual, saturación, colorimétrico relativo y colorimétrico absoluto. Hay cambios en el color y en la codificación también. Fíjense si ahora cambio a saturación, cómo ha cambiado también la codificación CMYK. Entonces, eh, ¿cuál propósito elijamos? Va a depender del objetivo de comunicación que tenga nuestra pieza gráfica o que hayamos establecido para nuestra pieza gráfica. Entonces, al asignar un perfil, hemos visto que el color cambia notoriamente, pero no su codificación, eh, sus valores eh, en RGB. Al convertir en un perfil, vemos que puede cambiar el color en mayor o menor medida, pero la codificación sí cambia, ya sea que pasemos de un perfil de RGB y convirtamos a otro perfil RGB, o okay, que pasemos, que convirtamos de un perfil RGB a uno CMK como este último caso.